Es usted. Hola, ¿qué tal, estimados seguidores de Aldia.com? Estamos en el centro forense del Cantón Quevedo, donde nos informan que hay cinco fallecidos. Algunos, eh, bueno, han sido víctimas de muertes violentas. Aquí nos encontramos con un familiar amigo. Cuéntenos qué ha pasado. Ustedes están aquí en la morgue. ¿Qué está ocurriendo? Que a mi hijo lo, lo matan ayer en ventana. Sí, para Jean-Pierre Córdoba, se cae. Jean-Pierre Córdoba. Jean-Pierre Córdoba. ¿Cuántos años tenía él? Cumplió 18 años en abril, al 4 de abril. O sea, recién un cito mayor de edad. Recién mi hijo, mayor de edad. ¿Pero qué, qué pasó realmente? Que Por robarle la moto, lo han disparado. No sé más yo ahí. O sea, por robo. Claro, sí. Inocente Claro, en vez de llevarle la moto a mi hijo. ¿Y él había salido de la casa. ¿Dónde sí, vivía? En el recinto Rosario. ¿En el recinto? Rosario. Rosario. ¿Y sí. a qué salió de su casa? Él salió como a las 5 de la tarde. A las 5 de la tarde. Ahí sí, lo quedó? Sí. ¿Y de ahí a dónde iba? Él a darse una vuelta a la ventana, creo que con la novia. Salió a dar una vuelta en la motocicleta. Sí. Con en la, la moto, novia. Sí. ¿Y de ahí qué es lo que ocurre? Y ahí que lo dicen que. No sé muy bien que lo disparan por la espalda, creo. ¿Por intentar robarle la motocicleta sí, o...? se la robaron mismo. Se le robaron sí. la motocicleta. ¿Él andaba solo o acompañado? Él dice que... Dicen que él ha andado con una chica, pero hay más, yo no sé. ¿A qué hora les llega a ustedes esta trágica noticia? A mí me llega como a las siete y media, por ahí así. Siete, siete y media, siete de, siete la y media de la noche. Ya. ¿Y de ahí él es trasladado, dicen, al hospital de Ventanas y qué sucede? Sí, ya, ya cuando yo llego, ya mi hijo estaba en una camioneta que lo habían llevado ya estaba fallecido mi bebé. O sea, no entró al área de emergencia, sino que murió en la camioneta. Sí. Ay, ¿No alcanzó mi... a ser atendido entonces? No, ya, ya no resistió mi hijo, ya no. Ya no resistió. Ya no. Fue, rápido, fue rápido. ¿Qué ha hecho la policía? Ustedes han hablado acerca de, de este crimen, ¿no? Sí. Que inocentemente muere su hijo. Ellos están en las investigaciones. ¿Están investigando? Sí, sí, sí. espero que ojalá Dios quiera que hagan algo por mi hijo. ¿A qué algo. se dedicaba su hijo? ¿Estudiaba? Estudiaba, me ayudaba ahí, nos ayudamos unos a los otros, bien trabajador, mi hijo, bien educado, responsable, no porque sea mi hijo, pero... ¿Y qué estudiaba él? ¿La universidad? él No, ya iba a entrar a la universidad, recién se graduó este año y cumplió 18 años. O sea, tenía muchas metas él? Claro, mi hijo decía que iba a vender esa moto para ir a estudiar, Ajá. pero ¿Qué no tenía no me dijo, pero sí quería estudiar, hijo papi, yo voy a seguir estudiando. Seguir una carrera, yo día. le daba consejos a mi hijo y a mi hija, los dos mayores. O sea no mayores pero grandecitos, pero siempre los he aconsejado. Es decir que usted solo tenía dos hijos. Sí, tengo otro hijito, pero en otro compromiso. Ya. Sí, pero mis dos hijos. ¿Él era el mayor o el menor? El mayor, el primero. Él era el mayor de sus hijos. Sí. Aquí en la morgue, bueno, dicen que todavía no logran hacer la autopsia. ¿Desde cuándo están aquí? Que dice que es la que va a ser la todos, ya creo que está en una audiencia. ya Cuando ella venga, ya ahí vamos a ver. Ahí tenemos que conversar con ella. ¿Cuáles ah, son sus nombres, amigos? Franklin Córdoba. Gracias. Ustedes piden justicia en este caso por ah, la muerte sí. inocente. Ah, sí, justicia para mi hijo, porque me, me quitan a mi hijo, Diosito. Es algo duro, algo doloroso. Sí, mi hijito que recién está empezando su vida. Estaba... Gracias. Bueno ahí está. Era... ¿Cuántos balazos más o menos había recibido? Se no estoy bien, pero uno creo. Balazo creo que por la espalda, uno solo, me creo. Bueno, ahí está, amigos, bueno, difícil la situación, amigos. Eh, un padre ha perdido a su hijo por de la delincuencia. Eh, un chico que recién iba a ingresar a la universidad, tenía muchos sueños, tenía muchas metas. No tenía hijos, ¿verdad? En el... Él era un joven de 18 años. Trabajar y estudiar. Trabajar y estudiar era, era su, eran sus actividades diarias. No tenía un sueño de ir a la universidad. Eh, un joven, recién en abril, nos cuentan que ha cumplido 18 años en ventanas, ¿verdad? En ventanas, pues salió a recorrer con su moto. Sus planes eran incluso vender el vehículo para poder costearse los gastos de la universidad. Y bueno, estas situaciones. Eh, que se tomen en cuenta de las autoridades, en este caso la gobernadora de Los Ríos, cómo la delincuencia se lleva una persona inocente, un joven de 18 años, nos recuerda el nombre Jean-Pierre, ¿verdad? Jean-Pierre Córdoba, 18 años, recién cumplidos en abril, pierde la vida por la delincuencia. Se encontraba en la moto con su novia eh, recorriendo ventanas y, según nos comenta el papá, él, eh, le intentaron robar la moto y le dieron un, un disparo que le quitó la vida, ¿no? Es, amigos, lamentable la situación. Para que llegue a oídos de las autoridades competentes, eso ocurrió en el cantón Ventanas, como en Ventanas no hay eh, centro forense, pues los fallecidos, los cuerpos, las necropsias se realizan aquí en Quevedo, entonces están aquí desde ayer y hasta ahora pues no han podido hacerle la necropsia porque dicen que la persona encargada pues se encuentra en una audiencia en la fiscalía, no amigos, es la información que tenemos a esta hora. Por acá han llegado familiares consternados ante, ante la situación. ¿Usted es familiar del chico también? Vecino, de vecino. Vecino, ¿usted lo conocía? Sí, muy conocido el muchacho, una gran persona. Hijo de un buen padre. ¿Nunca se le imaginó un chico tan joven la vida así? Muchacho sano, criado en medio de mi hijo. Bien llevado con nosotros. Bien conocido. Sí. Sí. ¿Desde pequeño? Sí, desde pequeño. Desde aquí te lo veía como? Sí, sí, sí. Apenas 18 años. Y empe empezando a vivir, el muchacho estudiaba. Había recién se había incorporado como bachiller. Y su sueño era seguir la universidad y trabajaba. Estaba trabajando y lamentablemente. ¿En qué trabajaba en eh, la finca con el papá el papá tiene una finquita le ayudaba mucho a, a su padre a trabajar a, en las labores diarias de campo sí. Dice que recién abril cumplió años este este mes recién cumplió años. sí sí sí sí hicieron una, fiesta eh, hicieron una reunioncita familiar sí pasaron bonito y, y ahora qué, qué terrible noticia la delincuencia en ventanas está terrible da miedo oiga, da miedo a toda hora por donde usted quiera que vaya es, un peligro, solo encomendarse a Dios para poder salir de la casa. ¿eh? ¿Usted es taxista? ¿Qué? No, yo yo soy vecino de él, le vine acompañando en el carro, venimos trayendo el féretro para retirarle el cuerpo de aquí de la morgue. ¿Qué solicitud le hace a las autoridades? Porque es un caso que, bueno, tema de delincuencia, ¿no?, que ha fallecido. Sí, oiga, llamar la atención así? a las autoridades de turno, oiga, porque lamentablemente por donde usted va es, es peligro, oiga, es peligro. En la mañana ayer un amigo me conversaba que le han robado la, la moto que, que se trasladaba a su trabajo. así mismo dice que le, lo encañonaron con pistola en mano y le, le arrebataron su moto de trabajo y, y fregado. Por suerte no le fueron haciendo nada más, le quitaron solo la moto nomás. Pero acá ya se pasaron, ahí, le, le, le quitan el vehículo y sin piedad le disparan. ...a matarle porque de, de, dicen los que han escuchado unas 3, 4 detonaciones que han habido... ...y le matan al muchacho prácticamente instantáneamente. Sí. ¿Recién empezando a vivir? Recién empezando a vivir hoy, sí. Tempranito, yo creo que seis y media, cuarto para las siete de la noche ocurrió. ¿no? ¿Quiénes lo conocieron, ustedes exigen que exista justicia, que no quede en la impunidad la muerte? De... Lo que más pedimos, lo que más se puede... ¿Qué más se puede pedir? Ya por él, ya lamentablemente, no se puede hacer nada. Sí, oiga. El precedente de que necesiten que acciones. Acciones de parte de las autoridades, porque comentan que en, en ese trayecto, todas las noches, a partir de las 8, 9 de la noche, de que hacen competencia, piques, no sé cómo que llaman, de motocicleta, 40, 50 motos amontonadas ahí, oiga. ...que da miedo, o sea, llegar a esa hora de cualquier sector por la, por la vía de Echendía... ...a llegar a ventana de que es una odisea. Por ahí más o menos ocurrió. Sí, en la salidita, eh, a la altura de la gasolinera y la piladora de... ...San Antonio creo que llama la piladora de Mansur. Ahí ocurrió, el, muy temprano, muy temprano. A ¿Sus hijos eran amigos de Sí, vecinitos, vivimos a 50 metros de la casa del, del ahora fallecido. ¿Cuál es su nombre, amigo? César Galarza. Bueno, ahí está César Galarza, ahora también vecino, vecino de, del chico de 18 años que falleció, lamentablemente víctima de la delincuencia en el cantón Ventanas. Aquí vemos algunos familiares que se han acercado, consternados ante la situación que ha ocurrido por la muerte de Jean-Pierre. Bueno, así es, amigos internautas, estamos en el Centro Forense del Cantón Quevedo. En estos momentos pues han llegado familiares de aquellas de los fallecidos, de los cuerpos que se encuentran esperando que se realice las autopsias. Al parecer todavía no se ha realizado ninguna autopsia, los familiares están esperando y esta es la situación. Justamente ayer en la noche también se registró una muerte violenta aquí en el Cantón Quevedo. En este caso ya serían en esta semana Dos, eh, dos, personas, dos dos personas personas fallecidas debido a muertes violentas y ayer justamente también se registró otra muerte violenta en el Cantón Quevedo. Han llegado los familiares, pero parece que nos, nos han indicado que todavía no quieren dar declaraciones. cómo se llama nomás el ya, la Tras cámara, que no salgan las cámaras, que no salgan, no Solo... la... No, no, no. Jackson Pink, ¿verdad? Así, ¿de Mira todo, bueno, aquí han llegado algunos familiares de Jackson Pink, la persona que, que ayer fue eh, asesinada. Vamos a mostrar aquí la fotografía. Esta es la persona que ayer fue asesinada en el sector Nuevo Amanecer del Cantón Quevedo. Familiares obviamente por miedo... Eh, ya no desean hablar, pero nos han confirmado que sí, precisamente se trata de Jackson pink quien ayer en el sector Nuevo Amanecer, pues fue asesinado por personas. Bueno, ese, ese es amigo eh, la, la fotografía de Jackson Pin que ayer en el sector Nuevo Amanecer, pues fue asesinado en la parroquia Venus del río Quevedo. No ahí se dieron a conocer pues algunos algunos videos donde circuló, circuló que bueno, fueron algunas personas que llegaron en una camioneta al parecer, en un vehículo a disparar. Y bueno, quitándole la vida a Jackson Pink, que es el, la otra persona que el cuerpo está justamente al interior del centro forense, esperando que se realice la necropsia. Amigos, es la información que tenemos a esta hora. Estamos en el centro forense como... La delincuencia, la violencia sigue enlutando a familias de la provincia de Los Ríos, como vimos hace un momento el caso del, del chico Jean-Pierre de 18 años, que según comentan familiares fue víctima de un asalto y esto pues provocó que le quitaran la vida con un disparo. también que han llegado familiares más del joven, 18 años, un poco consternados ante la situación. Están esperando que llegue, en este caso, el médico legista para que se realice la autopsia y que ya puedan llevarse pues el cuerpo para que se realice la cristiana sepultura. Es la información, amigos, que tenemos a esta hora. Compartan la información, etiqueten a las autoridades, especialmente a la gobernación de la provincia, a las autoridades locales, a las autoridades seccionales, a las autoridades provinciales, porque lo que está pasando aquí en la provincia de Los Ríos está insostenible, la delincuencia está insostenible, está cobrando vidas, no solo en Los Ríos, a nivel de Ecuador hemos visto que hay víctimas colaterales de la delincuencia, de sicariatos, y bueno, es eh, a poner en oídos a las autoridades competentes que exista una solución efectiva que realmente pueda acabar con la delincuencia. Vemos cómo víctimas inocentes han fallecido productos de la delincuencia y enlutan a familias quevedeñas, pierden sueños, pierden metas y todo esto es muy trágico, amigos. Así que pedimos a todos los internautas que nos están viendo en estos momentos compartir la información, difundirla, etiquetar a las autoridades, que exista pues esa ayuda oportuna y esa solución a los eventos violentos que se están registrando aquí en la provincia de Los Ríos. ¿no? Ayer llegamos también acá al centro forense, había otras personas que eh, también eh, eran familiares de, de fallecidos que habían eh, lamentablemente sido asesinados y aquí en el Cantón Quevedo pues ya hemos visto en esta semana dos muertes violentas, la de ayer, la de anteayer y dos intentos de asesinato. Así que amigos, es la información que tenemos a esta hora. Gracias y nos vemos en una próxima ocasión.